Amigos, retornamos nuevamente por aquí. La política en República Dominicana, la política en todo el mundo, va cambiando y va evolucionando. Fenómenos tan interesantes como el de Nayib Bukele, ha llamado la atención a la humanidad, igualmente como otros. República Dominicana tiene políticos también que promueven esa visión y ese cambio, y esa transformación en la manera de hacer política uno de esos que profesa y dice su intención de poder hacer cambio y transformación en la política dominicana es el doctor Ciprián Reyes, quien es el presidente del Partido Demócrata Dominicano, con quien vamos a conversar en esta noche no solamente de política, sino la manera de accionar y llevar a cabo acuerdos y pactos en la política en República Dominicana. Doctor, bienvenido nuevamente por aquí a este espacio Teledebate. Bueno, Robert... Felicidades, eh, creo que es importante antes de, gracias por la invitación, decirte que don Mario Rivadulla fue una persona que puso en buena mano el legado y la continuación de su legado está en buena mano con Robert González. Así que bendiciones para ti, gracias por la invitación. Doctor, a usted siempre las gracias por esas palabras. Doctor, preocupa bastante que desde hace un tiempo vimos cómo usted llevaba a cabo un importante acuerdo con el actual presidente Luis Abinader, un acuerdo que se sostuvo de manera formal con documentos a través de su esposa, doña Raquel, y una relación de amistad que usted tiene ya a ese nivel. Pero, doctor, hemos visto en unos días que usted está tan tanto está irritado porque no se ha cumplido con la palabra empeñada. En sí, ¿qué es lo que ha pasado, doctor? Por favor. Fíjese, eh, es muy importante lo que usted señala, y es que eh, en este momento... Nosotros hemos sido pacientes, respetuosos, pero hemos visto que nuestro compromiso, más allá de un acuerdo político con el presidente, un pacto, nuestros pacto con el pueblo dominicano, y esto hay que resolverlo como sea, donde sea y en cualquier forma. No es posible que el PLD saca dos, eh, dos millones de votos y el, PR, el PRM saca un millón doscientos mil y pico de votos, lo que significa que ese millón y pico lo sacamos los aliados, lo sacamos los movimientos políticos, fuimos llamados por el presidente a hacer este acuerdo y van 17 meses. Sin embargo, nosotros entendemos que no es posible, no se explica cómo lo, todas las personas del PLD estén en el gobierno, todas las son dominicanos y tienen derecho a, ser, a, a estar en el gobierno. No se explica cómo toda la gente de Leonel Fernández están en el gobierno, y un grupito de, de, de popis que come y bebe Y los que hicimos el trabajo Estamos fuera de la cancha Esto no es solamente irritante Nosotros estamos muy insatisfechos con el presidente Y queremos decirle al presidente desde acá Y es muy importante hablar con prueba Quisiera eh, que producción me hiciera llegar este contrato a usted Que fue el contrato que se firmó con el presidente Que se lo vamos a hacer llegar a usted sí. Porque nosotros estamos hablando con documentos Presidente, nosotros hicimos un acuerdo político con usted Nosotros cumplimos, pero usted no ha cumplido hacer llegar a producción para que sí. el Robert González pueda apreciar la veracidad y la verdad de que está moleando frente a un contrato que el presidente siendo el primero en la ley debe entender que los derechos no se mendigan uh -huh. y que los pactos son para cumplirse y que ese es un pacto que el presidente no lo ha cumplido en ese, en ese tenor, espero que usted lo tenga en la mano y pueda ver y apreciar sí. la verdad del asunto. Sí, ya, ya lo tengo aquí, doctor. Lo Muchas estoy gracias. leyendo. Veo que precisamente acuerdo entre el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader y el Partido Demócrata Dominicano. Y vemos que aquí entre los señores Andrés Lugo Riz y Franklin García Fermín, precisamente en representación del señor Luis Rodolfo Abinader Corona, la primera parte, lo que es el Partido Demócrata Dominicano, representado por su presidente, el señor Ciprián Reyes, que está aquí con nosotros. Se ve que hay un documento real y escrito, como bien usted dice, doctor. Entonces, en ese orden, doctor, para irnos por parte, por ejemplo, en el caso del señor eh, eh, Andrés Lugo, que le has dicho en este sentido, y también en Franklin García Fermín, que Franklin García Fermín eh, me parece que era quien coordinaba los movimientos de apoyo o el sector externo de este proyecto, ¿no? Correcto, como usted bien señala, eh, Andrés Lugo, anoche estuve en comunicación con él y existe una relación de cordialidad y de respeto. También está mediando doña Raquel, porque este, este convenio lo hace eh, conjuntamente. Nosotros, como he dicho y repito, este fue un acuerdo que se hizo porque el presidente Luis Abinader lo ordenó. Y me sorprende que el presidente, esta es este la hora que no haya producido una llamada, si el, hace el mes pasado estuve con, con el presidente del partido, Paliza, quien me manifestaba, que el presidente Luis Abinader le manifestó que fuera, a, a, porque había una condición de partido a partido, y eh, el presidente le dice a, a, a, José, a José Paliza, el ministro, sí. que participe en el acto, porque él no podía estar en el acto porque tiene el COVID. Este acto se hace el 30, frente a 40 o 50 periodistas, sí. pero además, eh, Paliza participa en el acto Habla Franca y García Fermín, hablo yo y Paliza cierra. A sí. ellos les convenía el acto porque era importante ganar las elecciones y nosotros aportamos los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Okay. eso por, por, por ejemplo, el día que ganamos, el 5, me llaman a, a la reunión donde ya llegó el presidente que iba a hacer su discurso como a las 11 de la noche. Y nosotros fuimos que aportamos los votos necesarios para que el presidente hoy fuera se ganara en primera vuelta. Y lo extraño de esto es que el presidente tiene conocimiento perfecto de esta situación. Nosotros hemos parado los abogados que tenemos porque de no cumplir y producirse los decretos en las próximas horas, en los próximos días, nosotros estaríamos iniciando una batalla legal y política frente al presidente. Eh, doctor... Veo que, como bien usted dice, aquí se establece en uno de los, considerando en el quinto, de que tendrán participación en el gobierno a partir del 16 de agosto del 2020, una que encabezará el presidente Luis Abinader. Una cuota de poder. Una cuota de poder. Cuando hablamos de participación, ¿en qué orden sería esto? ¿En qué posición? Mire, ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes pretendían con esto? ¿Cuáles eran las pretensiones? Eh, el presidente, nadie puede dar lo que no tiene, sí. y lo que se estableció en ese contrato a partir del 16 de agosto es una cuota de poder, una cuota de poder. Nosotros no pedimos ni más ni menos de lo que se pactó. Sí. Entonces, este pacto tenía un otro elemento que era que el presidente eh, sacara a, Luis, a, a Danilo Medina del poder, sí. como sea, y lo sacamos, eh, el tipar la corrupción y la solución de los problemas fundamentales del país. Sí. Nosotros hicimos este pacto patriótico, dejamos, rompemos con el PLD, nos vamos con el presidente, aportamos los votos necesarios, aportamos recursos y hoy yo tengo un ejército de personas, que allá afuera hay un montón de personas esperando, apoyando este partido, porque de lo contrario, si Luis Abinader no cumple con este proceso, pues definitivamente el pueblo se está dando cuenta, presidente, que usted no cumple, y esa situación no la genera el partido. La gente está planteando que a mí me cubiaron, por ejemplo, fui un, en estos días un programa de televisión con Rafael Guerrero, y dice el tumbe de, de, de Luis Abinader, el Partido Demócrata Dominicano. Nosotros queremos decirle al presidente, que de no cumplir lo pactado, pues nosotros tendríamos el deber y la obligación de anunciar al país que lanzamos la candidatura a la presidencia de la República y que esa candidatura a la presidencia, un enfrentamiento político, nosotros creo que ganaremos en primera vuelta porque al nivel de aceptación tanto de los perremeditas diputados, tanto de los aliados diputados, se van con nosotros porque hay tres frentes fumados. Este frente Leónel Fernández con un 3%, Está el frente de Danilo Medina eh, con su equipo, que sería Margarita la candidata, y un frente, eh, el presidente, que es, tendría que buscar los votos en la luna o buscar 3 millones o 4 millones de haitianos y canetizarlo, porque en la República Dominicana, dando el desencanto y la insatisfacción que tenemos nosotros, no haría presidente y, y ganaríamos en primera vuelta. Doctor. Mencionó usted a Danilo Medina y me llama la atención porque recuerdo que usted en su momento usted estuvo apoyando a Danilo Medina y la reelección de Danilo Medina. Entonces, ¿qué me le pasó así en tan poco tiempo, doctor? Fíjese, en el 2017 nosotros hicimos un, hicimos un llamado, quiero, es muy importante su señalamiento, porque sí. no hemos comido una menta de política. Tengo empresarios que gastaron más de, mil, de un millón de dólares, nosotros perdimos más de medio millón de dólares con Danilo Medina. Ya le echase la paloma, quiero decirle aquí a este programa, de manera pública y responsable, que hay un señor que se llama Armando García, bichara el equipo del Penco, nos engañaron y nosotros tuvimos ya el 29, el, si usted mira ese contrato de 29, que el presidente Luis Abinader nos llama y que lo apoyemos y nosotros fuimos que aportamos los votos necesarios para que el presidente de fuera en primera vuelta. Hay dos partidos, nosotros le quitamos los votos al PLD y Nené Cabrera, que se va con su familia el cuatro, eh, le quita los votos al PRD. En esa virtud, nosotros... Le decimos al presidente Luis Abinader que no es simulador, ladrón y corrupto. En cambio, el, do, el Danilo Medina que sí es simulador, ladrón y corrupto, que nos engañó durante todo ese tiempo. Nosotros montamos todo el proceso. Danilo asesoraba este proyecto y resulta que al final nos engañan, nos traicionan. Y hay algo muy importante aquí que yo le voy a decir al país. Están diciendo que yo he sido el político que me ha engañado. Sí. Sin embargo, Dios sabe lo que hace. Nosotros queremos darle gracias a Dios porque estamos en política para servir a este pueblo, servir a esta nación y decir al pueblo que hay esperanza y que nosotros sí tenemos la voluntad política, si Luis falla al país, para hacer los cambios necesarios que hay que hacer en la República Dominicana y la transformación que hay que hacer, porque el tema de la corrupción y el tema de los extranjeros ilegales nosotros lo vamos a resolver. Doctor, algo muy importante en todo esto, mire. Usted menciona del engaño que le pasó a Danilo Medina y el PLD, pero a Gonzalo Castillo usted no, no lo apoyó también. Fíjese, eh, Gonzalo no fue una persona que maltrató este proyecto. A ver. Que resulta? Que vamos a una reunión el 27 sí y eh, la comisión política se había reunido porque había un malestar con nosotros. Sí. Y nosotros nos debíamos al presidente porque resulta que el presidente hasta el final vendió una carita de ángel y era un demonio, un lobo vestido de oveja. Ese era Danilo Danilo es un lobo vestido de oveja. Ok. Porque yo no sabía cómo es posible que su familia de ladrones, la esposa de todo el mundo robando y era una cosa del diablo, una cosa aquerosa. Entonces nosotros por eso estamos pidiendo al país que no, que el, que no solamente son los ocho años de Leonel Fernández, los 12 sí. años de Leonel Fernández, son los ocho de Danilo y Danilo y Leonel deben caer presos en este país. Aquí no. debe profundizarse la justicia, y nosotros entendemos que Luis Abinader, si no, si no hace preso a esa gente que estoy mencionando aquí, y que esa procuraduría se ponga a la altura de la situación, entonces el sistema de partido fracasará, y lo que está pasando con la ola de cambio, con Chile, con Daniel Bori, que tiene 35 años que acaba de ganar, con esta mujer en Honduras, la señora eh, Xiomara Celaya sí. y con el papá de los papás, que se llama Nayib Ukele, mi amigo personal con quien voy a, a Salvador a tratar temas políticos y tratar el, el movimiento Nuevas Ideas, porque nosotros con Nuevas Ideas y el Partido Demócrata Dominicano, todo el poder para el pueblo, vamos a hacer los cambios y las transformaciones que el país requiere en este momento. Doctor, entonces, estamos viendo el escenario de no haber un acercamiento con el presidente Luis Abinader, usted... Ya esta, esta alianza queda totalmente deshecha, entonces usted emprendería sus aspiraciones a la presidencia de la República. Es ahí que vamos, doctor. Mire, yo creo que el proyecto del presidente Luis Abinader es de ocho años y mis apetencias están en, en sintonía con el pueblo. Yo quiero lo que quiere el pueblo y lo que quiera Dios. Frente a Dios, frente al pueblo, con la verdad siempre y de frente, como hemos hablado públicamente. Esta mano no está manchada con corrupción. Danilo no engañó. Luis Abinader va por el mismo camino. Presidente... Si usted me falla, me hace presidente en el 24. Queremos apoyarlo, queremos ayudarlo. Pero definitivamente tengo mis abogados parados por un asunto de que entendemos que la crisis que tiene este país es muy profunda. Queremos hacer un llamado a Ramón Aburquerque, al ingeniero Ramón Aburquerque, a Guido Gómez Masada, a Ramón Aburquerque, aquí a, a, a Guerrero, a los fines de que ese partido pueda escuchar la voz del pueblo, que el presidente escuche a doña Raquel, que es una mujer que tiene condiciones para ser presidente de la República, es humilde y respetuosa, a todo el equipo del presidente, incluyendo a Baliza, que me mintió en Palacio, y quiero decirle, también Franklin García Fermín ha mentido, sí. me mintió eh, eh, eh, este señor Enel Cabrera, ellos prometieron que los decretos iban a estar listos, pero el mareo de mareos grandes se llama el mareo de Franklin García Fermín, oh, yeah. que yo he dicho que no sirve ni pastaco de copeta, porque oh, yeah. los hombres tienen que tener criterio. Y presidente... Usted me falla y me hace presidente en el 24, repito, según el mango de la piedra. Bien, hacemos una pausa, venimos de inmediato porque, doctor Ciprián, sería bueno hablar con usted un poquito de la posible modificación constitucional, ¿qué le parece? Excelente. Amigos, retornamos nuevamente por aquí, interesante conversación bien profunda y firme con el doctor Ciprián Reyes. Doctor, hablamos de la situación de la pasada contienda, la falta de cumplimiento, como usted ha externado, de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Pero, doctor, ¿recordamos cuando la situación de la construcción de la verja perimetral inteligente en la frontera y lo que se daba en ese momento con los casos de la migración haitiana? ¿Usted estuvo en Palacio participando allí en lo que es el apoyo de esta propuesta y demás y evaluando lo que sería todo este proceso con el tema de la migración haitiana, doctor? ¿Qué, qué pasó ahí en ese ambiente, doctor? Porque lo vimos muy de cerca... Sí, fui a petición del presidente porque, como les repito, los intereses del pueblo dominicano están por encima de los intereses. El tema haitiano es un tema que a nosotros nos unifica eh, y que había que tomar una decisión porque recuerde que la situación del presidente en ese sentido, siendo justo y responsable, sí. no tenemos un interlocutor válido en Haití. Sí. Eh, tenemos una persona con unos fusiles allá. De hecho, quiero decirle que uno de mis asesores más importantes está conmigo aquí hoy, el señor Bernabé. Eh, una persona que está en la República Dominicana Con una misión uh -huh. Y también está conmigo, me acompaña Quiero felicitar al candidato a senador Por la provincia de Las Piñas Que está aquí con nosotros También a mi asistente Y mi bella y, y, bella y adorable esposa Que me acompañó hoy eh, La mujer que me mantiene los pies en la tierra y, y la mujer y el sueño de mi vida En esa virtud eh, fuimos al palacio A petición del presidente sí. Y allí en el palacio la única persona que recibió paliza Fue a mí en su despacho Y me manifestó que cuando iban a Fistura España, iban a resolver el tema nuestro, ofertaron unos empleos, pero primero tiene que entrar la cabeza y no el cuerpo. Sí. Yo tengo una estructura en los 245 distritos, 158 municipios, que cada día ya mi esposa no sabe cómo colar café ni hacer nada, sí. y no se ha divorciado porque es una mujer noble y buena. Sí. Pero usted sabrá que con Danilo perdimos todo, aquí perdimos todo un dinero, desbaratamos jipetas y todo, y yo tengo en la casa un agente, un ejército todos los días 24-7 esperando y ya yo tengo que tomar algo y no cruzarme de brazos porque de lo contrario, el liderazgo mío después van a decir que el presidente me está dando nadie el presidente no me da una menta yo quiero que se sepa claramente aquí que el presidente tiene pleno conocimiento de esto y que el presidente está llamado a resolver esta situación porque si el presidente es el primero que no cumple yo quiero que usted me diga a mí qué aliado lo va a apoyar en las próximas sí. elecciones nadie lo va a apoyar porque si el único aliado de peso político y moral que tiene el presidente somos nosotros. En esa virtud eh, estamos contentes y creemos que si el presidente está llamado a un diálogo, nosotros también estamos en humildad y respeto por encima de los intereses particulares, el país está primero que nosotros. Muy bien. Doctor, a propósito de diálogo y esa mesa que usted participó ahí, el Consejo Económico y Social esta semana estaba conociendo la posible propuesta de reforma constitucional a los fines, como ha llamado el presidente, de fortalecer la institucionalidad con el tema del Ministerio Público y otros. Doctor, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD, deciden retirarse de esta mesa. Usted, como importante representante de, de Partido Demócrata Dominicano, ¿qué opinión tiene de esto, doctor? Mire, una de las virtudes de la democracia es la confianza. Y esas tres partidos responsables de la de la miseria y pobreza de este pueblo no merece ni siquiera ser llamado político aquí no hay autoridad moral, recuerda que hace un año un año el presidente llamó a un diálogo y no fue ni Leonel ni fue Danilo porque ellos lo que tienen es un negocio particular en cuya agenda el pueblo dominicano no está entonces yo pienso que no se trata nosotros creemos que hay que profundizar el tema de la constitución no solamente una asamblea revisora que hizo Leonel un traje a la medida de él con el famoso pacto de la corbata entre Miguel y él las porque corbatas azules. Las corbatas doctor. azules, que fue una diablura. Sí. Porque aquí leonel Fernández. Dicen, dicen, doctor, aquí Leonel es, Fernández, que, que, que es responsable. Avanzada, ¿eh? Aquí Leonel Fernández, que es responsable de esta crisis, porque el único responsable de que este país esté pasando lo que esté pasando, fue cuando Hipólito Mejía, que debió meter preso con el Peme y otros eh, diabluras que hizo Leonel en su primer mandato, dijo que los presidentes no caían presos. Como está planteando ahora el mismo, el mismo señor Hipólito Mejía, y a mí no me interesa esto porque al final. Todos vamos a morir y todos vamos a dar un legado. Sí. Y yo quiero decirle que terminarán tanto Hipólito Mejía como Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas terminarán en el zapacón de la historia. Porque el pueblo dominicano lo tiene. Esa gente no puede viajar a Nueva York ni a ningún lado. Porque le tiran hasta piedras, o lo que sea. Entonces este país tiene que girar a una nueva generación política que permita, consciente de que este país hay que enderezarlo como sea y donde sea, porque el pueblo no se me engaño. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, el presidente Luis Abinader, que tiene que abrir los ojos porque no podemos volver al pasado y nosotros queremos ayudar al presidente en esa virtud de que la reforma debe ser integral, no debe ser un pacho a la medida de ningún presidente, sino que la constitución debe modificar, estoy a favor de la, de la, de la modificación de la constitución, pero que participe la población dominicana en función de lo que plantea una constituyente en donde, sí. vamos más lejos, un fiscal anticorrupción, y un fiscal del pueblo que pueda ser capaz de investigar al presidente, porque ni siquiera el presidente está por encima de la constitución. Entonces, si vamos a profundizar la, la, la, la, la, la, la modificación de la constitución, debe ser una reforma integral sí. que permita que aún el mandato del presidente le sea revocado, y es lo que yo estoy planteando, y cuando sea presidente de este país voy a permitir una asamblea que permita que sea modificada la constitución, porque usted sabe que ahora mismo el, el, el, el, el, el procurador es un empleado de palacio, aunque Miriam Germán, que es una mujer seria y que yo creo en ese ministerio público, creo en Jenny Berenice y creo en Camacho, que tiene la responsabilidad histórica de casarse con la Gloria, pues no están todos los delincuentes y corruptos ahí. Entonces, ah, la falta, reforma, falta, que falta, falta, faltan, doctor, reforma que plantea el presidente debe una reforma integral falta? y total para que se resuelvan los problemas del país. Doctor, ¿usted cree que faltan todavía que estén ahí en el banquillo de los acusados? Pero medio PLD falta y no me hagas citarle gente aquí. ¿Dónde no, está el po ¿Dónde citar, está Ramón Peralta? ¿Dónde están Bichara? ¿Dónde están Medio Comité? Todos. Usted sabe que en el PLD, Felucho dijo en una ocasión que ellos son ladrones todos. Y que Juan Bosch llegó a decir en una ocasión que ningún PLD está rígido con los fondos públicos. Y eso da vergüenza. Aquí hay dos políticos fundamentales que han trabajado la sociedad dominicana, con los cuales me suscribo, que Juan Bosch Peña Gómez, el grande líder de masa, al cual yo me debo y que estoy siguiendo, porque definitivamente en el país tiene que haber justicia social y tiene que haber una profilase, no solamente del pasado. Es que los corruptos deben caer presos desde la muerte de Trujillo para acá. Y nosotros tenemos la voluntad política. El presidente tuvo un discurso ahora ante la Asamblea, pero el, la, la revolución no se combate con discurso, se resuelve con voluntad política. Y nosotros tenemos la voluntad de poder morar para cambiar esa situación en este país. ¿Usted entiende, doctor, que ese discurso de rendición de cuentas fue un poco débil? ¿Usted cree que debió ser más bueno, profundo? Bueno, no, él, honestamente, con toda responsabilidad, independientemente de mi condición de aliado, porque yo no puedo venir aquí a ser gracioso, el presidente, yo pienso que el discurso del presidente fue un mareo a pueblo dominicano porque ese discurso no satisfizo las expectativas del pueblo. Entonces, yo esperaba otra cosa. Yo había dicho que si el presidente no resolvía, antes de mover ese gabinete neto que tiene, eh, la gente va a votar por el diablo Y ya la gente está pronosticando Que aquí se va a votar por el diablo Y si ahora en marzo el presidente no resuelve Y yo les retiro el apoyo Definitivamente el pueblo está dando cuenta de la situación Porque no hay forma posible En todas partes del país Lo que dicen es que esta gente le dio un tumbe al pueblo Y el presidente no se sostiene Más allá, aquí no se sabe Lo que va a pasar, yo llamo a la concordia Por eso estoy llamando una cumbre en ese partido Que el presidente escuche, que sea humilde Porque al final hasta el presidente... En un nuevo gobierno también caerá preso, porque aquí hay que explicarle al país lo que está pasando. Danilo Medina, que fue un delincuente moral, ciertamente manejó 16 mil millones de dólares, pero hizo la secuela. Aquí esto no se sabe por dónde va a parar. Los supermercados, esto da pena. Yo estaba en el supermercado estos días con mi esposa y una pobre mujer que tiene que. Usted se está contando los dos pesos que tiene, sí. porque si usted tenía cinco mil pesos, al día de 15 quince. Entonces el presidente no fue elegido ahí con el cambio que prometió porque parece que la, la transmisión del cambio vino dañada. ¡Ay, Dios mío! Doctor, importante saber en ese sentido, porque esos temas yo sé que a la población le preocupan. Doctor, se anuncian nuevas tarjetas en ese discurso, o sea, nuevos, nuevos procesos de afiliación para el programa supérate y demás. Pero vemos una situación que vive el mundo con este tema de Ucrania y Rusia, doctor petróleo, los granos y demás, va, estarán afectando la economía. ¿Qué usted cree que sería necesario que el gobierno haga en este sentido, doctor? Pero usted ha citado un punto muy importante, eh, que Ucrania y, y Rusia. Sí. Esa guerra no le conviene a nadie. Okay. Eh, pero de modo alguno, si yo, para poder opinar sobre el tema, eh, y veo que usted toca el tema muy bien, yo tuve que analizar el discurso de Putin Sí. Eh, por la justificación de, de, de por qué eh, eh, eh, ataca a Ucrania, a Ucrania y también el discurso de Putin, de, de, de Biden. Sin sí. embargo, yo pienso que las justificaciones que da Biden, que son otras razones históricas, económicas, políticas y sociales, es una amenaza a los intereses de Rusia y los Estados Unidos. Usted sabrá que Putin no puede permitir que en esas zonas estratégica, porque detrás de esos hotel gas y otras riquezas que hay ahí. Sí. Los Estados Unidos no puede seguir siendo el policía del mundo, con todo respeto. Este es Partido Demócrata de es Estados Unidos. Pero nosotros, cada país, me encanta lo que dice Nayib Bukele cuando dice no somos platos traseros de nadie, ni, ni delante ni trasero. Nosotros también entendemos que nosotros como país, y también una frase emblemática del presidente Bukele que dice el dinero alcanza con nadie roba. ¿Qué es lo que está pasando? Nayib tiene tres veces lo cuarto que tiene Luis Abinader. Entonces, en este momento el presidente está muy cuestionado con el tema de los, de los dineros de Pandora, el tema de que con, con, con Ramos dijo que tenía un millón punto cinco y resulta, viene a ser, que en este momento el presidente creemos que es sincero, está preñado de buenas intenciones, pero el pueblo dominicano no eligió a Luis Abinader para que a esta altura de juego esté justificando los problemas al PLD porque... El presidente fue electo, se supone que los presidentes no ignoran los problemas, sino que los conocen de antemano. Entonces, la solución en términos integral no puede haber una solución integral cuando un grupito que come y, y bebe, presidente, yo no soy eh, pop, yo soy guau, guau guau, y en los guau, guau guau estamos cayéndonos a pedazos. Si usted no resuelve, pues los guau, guau guau vienen con nosotros, y usted lo sabe que va a perder las elecciones porque el próximo presidente sería yo. Doctor, viendo ese panorama, si el presidente lo llama a usted saliendo de aquí, Ciprián, tenemos que reunir, no hay que definir un espacio para usted y su equipo de trabajo. ¿Dónde usted le gustaría, o, o qué posición usted cree que usted pudiera desarrollar en favor, como usted ha dicho, de los destinos de República Dominicana, doctor? Mire, yo soy un trabajador social y este pacto lo hicimos por el país, lo hicimos por la patria. Yo nunca en mi vida pública y privada he trabajado por una prebenda, por un cargo, pero sí... Yo lo único que le pido al presidente es que me repete, porque yo le he respetado siempre, y que cumpla con lo pactado porque el poder no se mendiga ni los derechos se mendigan. Ha llegado el momento de reclamar lo que nos corresponde por derecho, y ese derecho es irrenunciable, porque a mí hay que matarme en este país, porque no podría yo vivir con dignidad con una familia que hoy por hoy me dice, papi, pero yo pensé que lo iba a cumplir contigo, con una esposa que... Los últimos 4 millones de pesos, yo los le dije, sabes, ese dinero porque lo iba a resolver y resulta que Luis hoy en día, con 17 meses, esta es la hora que no me hace una llamada. Yo sigo pensando que el presidente es un hombre íntegro y serio, pero serio también de este lazo somos nosotros, que se ponga los zapatos de un pueblo, que se ponga los zapatos de esa base, de ese partido, que hoy dan pena y vergüenza, y yo bajo ninguna circunstancia voy a permitir que el presidente me engañe, estoy abierto al diálogo, a la comunicación, a ayudarlo, a protegerlo. Doña Raquel está mediando en este asunto porque sabe que si nosotros nos retiramos el presidente va a perder las elecciones. ¿Qué, y lo qué, qué, en ¿qué, le, ¿qué le dice a Doña Raquel, doctor? ¿Qué dice? Lo último visto que doña Raquel hizo un Twitter en estos días, le pasé su caso a Paliza, cuando estoy en Palacio, Doña Raquel llamó a Paliza y le dijo, resuelvan eso, porque el doctor hizo su trabajo y hay que honrarlo. Ahora, esto es una decisión del presidente, Paliza me dijo a mí que es una decisión del presidente. Entonces, presidente, si usted no quiere que yo esté con usted, esto no es gratis, usted me pidió que lo ayudara y ahora resulta que Usted ni siquiera una llamada me ha producido. Entonces yo entiendo, presidente, que no es sano estado donde ustedes no lo quieren. Ahora, yo sí le digo a usted, presidente, que si usted no resuelve esta situación, el pueblo está mirando que el engaño está de aquel lado. Nosotros cumplimos, nosotros somos nuestra parte, gastamos tiempo, dinero, recursos, y entonces hasta ahora usted se ha hecho, mira, se ha hecho el loco. Y según el mango va a la pedra, presidente, nosotros no podemos jamás permitir que usted no engañe. Doctor. Vamos a dejarlo hasta ahí para que el presidente escuche su llamado, porque por lo que usted ha externado aquí en esta noche, yo creo que saliendo de aquí el presidente debe llamarlo. Que sea, que sea yo... la voluntad de Dios, mi destino político está en la mano de Dios. Yo quiero lo que Dios quiera, quiero lo mejor para el país. Evito el sufrimiento de mi pueblo, que Dios bendiga a la República Dominicana. Señores, aférense a Dios. La señora que me presentó este proyecto murió de sufrimiento. Cojan los variados que Dios está al frente y que esta nación dominicana... Es de todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader, escuche su almohada, escuche a Dios, abrace al pueblo, porque lo contrario se hunde como el titanes y según el mango va a la pedra. Repito. Muchísimas gracias, doctor Ciprián, presidente del Partido Demócrata Dominicano, en esta intervención. Gracias, doctor. Gracias a usted. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato ya la, con la parte complementaria, después de esta interesante entrevista con el doctor Ciprián. Gracias. <risa>